Qué buena captura, Roque de carpa. ¿eh? Impresionante, amigo. ay amigo, viene ahí. Acá Eh? Ahí viene Goku Queen. Carpón de este lado? la boquita ya estamos con bastante cantidad de boda buena.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 17 de abril del 2022, decimosegunda edición del concurso en Puerto Quequén. Organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén. Participa de este importante torneo, comunícate al teléfono 2262-221844 o al 2262-624782 o al 2262-616687. Hola amigos del pescador, acá estamos en Zona Pesca Hoy vamos a mostrarles unos productos de la marca Spini y vamos Estamos acá con Julio Caroni que nos va a contar de las características de los productos ¿Qué tal amigos de Zona Pesca? Bueno, hoy les vamos a presentar los dos nuevos ganafes eh, que han ingresado a la marca Spini El Vulcan, tamaño tradicional, con su maletín de transporte Su jornalla, traba de seguridad para el, el capuche de gas Encendido con chispero vitrocerámico y la, el anafe Vulcan Compact, mucho más liviano, más, más portable, también con su encendido vitrocerámico, increíble la, increíble, potencia, la que potencia que tiene, buenísimo, sí. tiene una llama de, de alto poder para calentar mucho más rápido los alimentos. aquí en el crucero San Bucano, haciendo una pesca que le denominamos pesca de altura y espero que disfruten estas imágenes que son imperdibles. Mar de Plata 2022, pesca de altura. Sí, ya, eh. Están cancheros ahora, eh. clavan y levantan despacito. pasito. Eh. otro más con doblete. Bueno, no todos son meros, también hay salmones. Bueno, todos por doblete un poco otro más, todos con doblete si baja, baja que tiene, que tiene, que tiene, qué tiene, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. No se tira, bueno que lo vemos acá todos tiene, la tiene, que tiene, tiene, tiene, buen día bueno, estas son las alegrías que podemos obtener aquí en el Mar del Plata con unos meros gigantes y hemos hecho una pesca realmente abundante. Usted dijo, quiero venir a pescar acá un día, sí, colchando acá. Porque estamos acompañándolo. Estamos, gracias a Dios. Ahora, usted pensó que esto era placer. El laburo, no, eh. No, no. El laburo, eh. Es la verdad que el capitán. Sí, es mejor que ir a laburar la obra. ¿no? El laburo, eh. Lo felicita, capitán. Bueno, ¿Jubilado usted? El jubilado, sí. Era el gusto que me quería dar. Y bueno, se lo está dando. ¿Jubilado de dónde? Cuidado de comercio. Cuidado de comercio, bueno. Una alegría tenerlo acá arriba en el crucero, Santo Cán. Y vemos la mancha blanca y se viene la mancha blanca, señores. Se viene la manchita blanca. Y acá lo vemos. Uy, lo que traes ahí, papá. Uy, lo que traes acá. Bueno, ahí nos va tranquilo. No recoja más, no recoja más. Un poquito más, bota por arriba, bota por arriba. ¿Tenés parrilla man? para esto? Sí. ¿Tenés parrilla para esto? Tienes seis, hay parrilla para eso. Miguel, ¿qué es eso? ya, la Y tienes el premio. El premio. Bien ganado. Lo trajiste tranquilo. Y acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Mati? Por ahí, upa Ya metimos otros armoncitos. Un buen tiro, un buen momento. Bueno. ¿Vos por dónde estás? Vino, ahí, vale, ahí. pasate, pasate. Pasate. Y vemos la malchita blanca, y vemos grande. Y vemos, ahí no me la recogen más. Y vemos. ve cómo viene de la puntita del labio? ¡Ven, oh, ven! otro no. No, estamos, Mirá que es el monazo que metimos ahí. Bueno. Bueno. Sí, pero vamos a hacer el mérito al segundo también. ¿eh? Vamos a hacer el mérito al mero. ¿A dónde nos llevamos, amigos Amigo. ¿Eh? ¿A dónde lo llevo? Para aquí, para aquí, para aquí en la zona sur de mi pago. de mi pago. Bien ahí, eh. A ver, bien los ¿eh? dos, tranquilo. Acá sí, está,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 bienvenida Juan y cuéntenos un poco ¿qué han hecho en este lugar? Bueno, gracias a vos por visitarnos y en realidad esta es una típica laguna de bajos, una lagunita de, de bajíos ¿viste? que estaban en esta zona donde el agua entraba de los préstamos de la ruta, hoy ya autovía, nosotros lo que hicimos fue eh, durante muchos años había un señor acá, don Carlos Favale era el cuidador eh, que lo había puesto mi papá, él tenía una especie de granjita, tenía bichitos, unas parrillitas, torta fritas, lo típico que se hace en estos lugares. Y bueno, y la gente venía a pasar el día y sacaban algunas taruchas, ¿viste? algunas chanchitas y demás. Y nosotros en 2014, cuando fallece mi papá, decidimos que este lugar era un lugar demasiado lindo, que era un espacio natural que había que conservar porque si no el progreso, había dos opciones, o este bajo lo tapábamos, lo rellenábamos como se hizo en otras partes del fondo de Costa del Este y lo convertíamos en un loteo, o preservábamos este lugar y hacíamos un eh, santuario para las aves y todo. Pero vamos no, a poner una escuelita de pesca para fin de año, para fin de 2022 queremos tener un huececito exclusivo con una escuelita de pesca para niños, muy bueno. eh, infantil y juvenil, y que bueno, Queremos contar con el apoyo de toda la gente que está en el, en el mundo de la pesca para que eh, puedan iniciar a los chicos, sobre todo cuando la gente viene de vacaciones, que a veces no tiene actividades para los chicos, Diga, bueno, los mando a la escolita de pesca, aprende a pescar, a amar a la naturaleza, eh, a, armar, a amar el compañerismo. A sentarnos, a charlar un ratito, a compartir esa magia que tiene el mate, el, el, perdón, el mate, la pesca. La pesca asociada al mate. Asociada al mate, y después vamos a hablar del mate, sí. lo vamos a mezclar. Pero vos sabés que, viste que siempre uno va o va a pescar porque es pescador y en el grupo siempre hay un fanático de la pesca y después hay alguno que arma el fuego eh, el asador, el, el asador el que cocina, viste que dice fui a pescar no fui a pescar nada no. <risa> vale. te tomaste unos vinitos, una virga, <risa> hiciste la comida para los muchachos que salieron a veces embarcados, a veces de costa bueno, esa magia creo que nace de pequeño porque vos amás la pesca cuando alguien en la familia va a pescar y te lleva ahí nace este fanatismo que tenemos nosotros porque no es solo la pesca es el entorno, la naturaleza de compartir algo con amigos ¿no? exactamente y vos fíjate que a mí me ha pasado acá de, de invitar a algunos vecinos porque el lugar hoy no está abierto a todo público que vienen con los chicos por primera vez a pescar y nosotros les solemos facilitar alguna tacuarita para que, para que mojarren un ratito la cara de felicidad la locura y la pasión que le ataca cuando sacan su primer pescadito vos decís wow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 Pesca con el guía Ramón Garcilaso. Celular de contacto 3462-220669. Pesquero Laguna La Picasa. El guía Ramón Garcilaso de raymond Pesca te espera en el sur de Santa Fe. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villacañaz, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas. con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 En Uruguay, Tulín, guía de pesca. Salida de pesca en busca de las grandes taralías azules del río Negro. Comunicate al 598 98 27 63 13. Yo siempre mamé lo que decía mi padre cuando vino a trabajar acá, hace 50 y pico de años, a gerenciar el proyecto de deforestación de Costa del Este. Él... Se acordaba siempre de un profesor que tuvo que le decía que aquel que está dispuesto a plantar un árbol también tiene que estar dispuesto que otro descanse a su sombra. Es decir, que cuando vos plantás un árbol, vos estás haciendo un gesto de buena fe al futuro, porque vos sabés que van a ser tus nietos o los hijos de tus nietos los que van a descansar a la sombra de ese árbol. Muy bueno. Realmente... Muy bueno, un gusto conocerlo Juan y nos quedo tanto por hablar, quizás eh, podamos seguir charlando de lo que tanto la apasiona el mate, ¿Cómo y no? toda la historia que tiene usted. Cuando gustes y bueno, y queremos sí. verle en un rato a la pesca, ¿eh? vamos a ver si tenemos suerte. Gracias, Gracias. Juan, gusto. ¿Quieres sacarla sacar la voz. Sí, agarró. El... el vientudo. Eso. Ahí está. No bueno, me iba a picar. Qué verde, bien negrita. ¿La ¿Quieres la querés agarrar ahí? ¿Eh? Sacamos una chapita ahí. Yo te salgo. ¿Eh? Eh. Un pequeño cocodrilo. ¿eh? Muy sanita. Saltito, lo que estoy haciendo para poder firmarla, no. Eh. Estamos en La Matera junto a Daniela. Bueno, Hola. Dani, ¿cómo andás? Todo bien. Eh, hay algo lindo para ofrecer también en La Matera, que es todo esto del paseo en bicicleta, ¿no? Sí, hace poco inauguramos la bicicletería que está en Las Lilas, esquina avenida 6, en Costa del Este. Así que los invitamos a pasear en bicicleta, alquilar una bici para salir en familia con los amigos y recorrer el bosque, la playa y Costa del Este, los que se animan un poquito más del partido de la costa. Sí, la verdad que es hermoso para disfrutarlo, que es Costa del Este por todo el, el bosque que tiene Y bueno, la bici es sano y muy lindo para hacerlo Ustedes tienen todo tipo de bicicletas, de más chiquito, grande Tenemos bicicletas de niños, eh, bicicletas de paseo con sillitas Bicicletas de mountain bike para los que son más deportistas y para los que no también Y bicicletas rodado 26 Así que exacto, hay de todos los yo. tamaños y todos los tipos Bueno, un servicio más que brindan acá en la Matera ¿no? Exacto, estamos al lado del, de la parte de la Matera Así que los pasajeros que se hospedan así Tienen este servicio también Pero digamos, el que no esté hospedado también puede alquilarlo Exacto, claro. exacto Para todos los que deseen de Costa del Este Nos pueden encontrar en la dirección que les mencioné Bueno, acá estamos con un pique Con la ranita de payo Argentina mm. Entre la gamba rusa, la laguna de Costa del Este, la Matera. Ah, acá está la primera. Con señuelito, sí señor. está. Salió la primera. arruinó el señuelo, pero bueno. Estamos con pique. Bueno, bueno, bueno. Ah, quedó la ranita descuartizada. Despayo argentina.